Su pelo vuela y juega con el viento, ella es feliz y en cada momento, incluso cuando todo va mal, no deja nunca de soñar. Ella a las ocho ya tiene hambre, Le gusta el teatro, el cine y el baile, no se molesta aunque la insulten Por eso ella es extraordinaria Ella no busca para nada la riqueza Ella es feliz con lo que tiene y piensa Ella no se adorna con artificios de feria Por eso ella para mí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 ella es feliz y en cada momento Incluso cuando todo va mal No deja nunca de soñar Y no le importa que el sol se oculte Ella lo ve por encima de las nubes Sabe que vuelve que nunca se iría, por eso ella para mí es extraordinaria. Ella respeta nuestros movimientos y pisa fuerte sobre el pavimento. Si no estuviera, ¿qué me pasaría? Sería extraordinario, quizá moriría.